La siguiente historia que te mostraré se dio a conocer ya hace algunos años. Se trata sobre una muñeca diabólica ubicada en un panteón de Culiacán. Según varios exploradores urbanos que fueron a visitarla, afirman que se encuentra poseída, ya que lograron captar el momento en que se mueve sola. Es por eso que en este video te voy a mostrar los diferentes videos que se han grabado de la tumba de la muñeca. Estos videos han sido grabados por exploradores que se han metido en la madrugada al panteón y han obtenido estas evidencias. Vamos a conocer el caso. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. La leyenda se hizo popular cuando exploradores urbanos hacían un recorrido nocturno por el Panteón Civil. Les llamó la atención una tumba en la vereda, la cual en su interior tenía una muñeca con grandes ojos azules y melena dorada, que supuestamente cobraba vida. Lo que incitó a que más exploradores fueran a verificar si era verdad los acontecimientos paranormales que ahí sucedían. Evidencia 1. La luz creante, como aparece en su canal de YouTube, fue el primer explorador en subir este video teniendo una aceptable respuesta por parte de sus suscriptores, en el que se puede observar que durante la exploración la puerta de una tumba se abre. Pero eso no fue todo, al acercarse por otro lado de la tumba en donde había una ventana, logran capturar el momento en que una muñeca que se encuentra en su interior mueve la cabeza, Hacia los exploradores, dejando esta aterradora imagen. Si estás aquí, esta alma que esté penando, hámelo saber. ¿Qué pedo, güey? güey? Wey, ¿Pero qué pedo, güey? No mames, esto se, se abrió sola, cabrón. La muñeca se movió, chicho. Chicho se movió, güey. la muñeca güey. La madre, güey. La madre, güey. La muñeca se movió, chicho. chicho se movió la muñeca, güey. Ay, güey. Hola, viejo. La... Si sí, es cierto, güey. Toda esta muñeca está en diablada, güey. Al publicar este video, de inmediato se viralizó y dio pie a subir más contenido, teniendo un segundo video donde dicen regresarían a la tumba para hacer un ritual de fuego a las 3 de la mañana. En este segundo clip podemos ver cómo el ritual está hecho sobre el suelo y al volver a la cripta de la muñeca, ésta se mueve hacia ellos, cayéndose del lugar donde se encontraba. Veámoslo. Se están escuchando demasiado, ruidos. Ve el, el, el ritual, todavía sigue ahí. Y estuvo muy fuerte lo que pasó en Ritual, amigos. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, uy! ¡Piñata, piñata, piñata! ¿Se escuchó algo aquí, güey? ¡Otra vez, güey! ¿Quién está aquí? ¿Se está escuchando algo, se está escuchando? ¡Ve, güey! ¡Se está moviendo, se está moviendo! ¡Se está moviendo, güey! ¡A la mierda, güey! ¿Viste, güey? ¿Viste, güey? ¡A la madre, güey! La siguiente evidencia es de otro explorador llamado el Kike MX. El Kike MX, quien fue acompañado de otras personas a medianoche. Usando el Spirit Box, el Kike busca obtener una respuesta sobrenatural cuando de repente la muñeca voltea, causando un gran impacto entre los que están presentes. ¿Te estará jalando energía, güey? ¿Está consumiendo energía, güey? Se fueron los comentarios, no aparecen? Pero están vivos todavía No veo los comentarios ¿Qué necesitas? está contestando, güey. Digo que necesitas. Eh, güey, no manches, qué se pedo. Volteó, güey, se volteó, se volteó, se volteó. La viste, güey, la viste, la viste, ¿La viste? ¿Se, volteó? Se, volteó, se volteó. Eh, güey, qué pedo, güey, me está temblando la mano, loco. Necesitas. Eh, güey, no... no. mames, loco, me está temblando la mano, güey. La viste que se movió, güey? No manches, güey. Por la no, güey, para en la cámara. Qué pedo, güey. Esta última evidencia fue del usuario Soy Ramsés, quien igualmente con un Spirit Box comienza a hacer preguntas y como respuesta, la muñeca se mueve hacia adelante, dejando asombrados a los exploradores. Veamos el video. No, todavía no. Si estás aquí en este momento y sientas que necesitas alguna ayuda.. Alguna energía, luz, algo que sientas que necesites Haznoslo saber a través de este aparato Le damos alguna evidencia de que tú te encuentras se movió, se movió, se movió Se movió, se movió, sí, sí, sí sí. le damos alguna evidencia de que tú te encuentras Ay, se movió, ay, se, ay movió, se, bon. movió, se movió, se movió, se movió Se levantó la muñeca, güey Sí, sí, sí, se, se hizo como para adelante o no sé, se levantó ay. Tú moviste la muñeca? ¿Tú moviste la muñeca? Varios videos fueron grabados en la llamada Tumba de la muñeca, siempre obteniendo evidencias escalofriantes. Pensaríamos que en realidad en ese lugar existen fantasmas o que la muñeca está poseída. Pero como siempre pasa con todos los exploradores paranormales, esto no era como no los hicieron creer. La verdad En esta tumba se encuentra sepultada Maricruz Monarre Zavala, quien falleció cuando recién había cumplido 10 años de edad. Es por eso que en el interior de la capilla se tienen juguetes. Luego de la llegada de la pandemia, a la familia Zavala les resultó difícil visitar la tumba de Maricruz, ya que no se permitía la entrada a estos sitios públicos. Pero los videos de la muñeca poseída se hicieron virales, llegando a los ojos de Josefina Zavala, madre de la difunta, quien se preocupó al ver lo que ocurría por las noches en la tumba de su hija. Fue entonces que los nietos de Josefina buscaron a través de las redes sociales a los exploradores para que explicaran cómo habían sido las cosas, o mostraran evidencias reales de que esto había pasado ya que no se les hacía ético que profanaran de esa manera el lugar de descanso de su familiar. Dichos exploradores no respondieron ante el cuestionamiento de los familiares. Fue entonces que al investigar en la tumba, la familia descubrió que a la muñeca le habían amarrado un hilo y con este al jalarlo era que grababan los videos donde supuestamente se movía, destapando el gran fraude que estos youtubers habían hecho. A estos impostores no les importó profanar la tumba de una niña para hacer videos fake y subirlos a sus redes sociales. Son una completa vergüenza. No se dejen engañar con este tipo de youtubers que solo hacen estos fraudes para ganar dinero. Lamentablemente hay muchas personas que lo siguen y les creen. Les voy a recomendar mi segundo canal que es sobre criptozoología, un canal exclusivo donde subiré videos de criaturas ocultas en el mundo. Hay mucha gente que le gustaban mis videos de criptozoología. Pues bien, ahora tenemos un canal. En la descripción de este video les dejaré el enlace donde podrán suscribirse. Y ahí estarán viendo estos videos. Les agradezco mucho que hayan estado en este video. Les mando un gran abrazo a todos. Y mi nombre es Oxla Castro Y nos vemos en el siguiente caso.